que hizo Arismendi la antigua en la calle vamos a verlo, acerca de la constitución precisamente producto del tema que hacíamos eh, más temprano en la mañana, adelante vamos a ver el sondeo claro que sí. adiós eh, la carta magna desde el país se usa para eh... yo tengo la idea eh, ayúdenme ahí, yo tengo la idea más o menos Solo... sí. espérense okay pa, exactamente para regularizar las leyes para pa poder no para poder la constitución no la constitución pero de que la constitución me creo que es el órgano mayor de las leyes y se usa para regir las otras leyes qué es la constitución y para qué se usa no eh, la constitución es como el documento que está constituido como los estatutos de la nación, del país, y se usa para usar los lineamientos, que todo marche bien, que, como reglas, como leyes. La constitución eh, no es más que la, que la norma y regla que, no, que nos dirige, y se usa para, para los ciudadanos eh, eh, acatar y obedecer las reglas del país. No sé, no. Sí, para pa, pa, pa trabajar también, y hay que estar uno a lo que sea, está diciendo algo. No, no nosotros vimos, yo vivo de tra trabajo conchando en el mercado. No, no, que la constitución que si sí sabe qué es y para qué se usa, la constitución es para, para muchas cosas que uno quiera, para mantener la mente buena. La constitución se usa para respetar el pueblo, la gente lo respete, respete ese día. ¿Tú ves? La constitución, por eso lo puse en la constitución, para que la gente lo respete, nosotros los dominicanos. No sé, no sé, no sé. Bueno, la constitución, yo no sé qué es, porque la base se hizo para pisarla y aquí no pisan la base. La constitución es una carta humana que debemos respetar todos los dominicanos. ¿Y en el país para qué, sirve, para qué sirve? Para regirnos por ella. ¿Y para qué sirve en el país? No, sé, ¿no? La constitución de la república. Bueno, no sé decirte bien, ¿no? No, no tengo idea.